Vamos a, Vamos a bailar, esto nos dice La cumbia Esa es la esto cumbia vallenata cumbia. Cumbia. cumbia colombiana, colombiana. Cumbia frostosa. Vamos, Vamos, Vamos, Vamos, Vamos a bailar Venga sabroso Venga sabroso Venga sacudio grabando de Sinaloa. Siguiendo los valles. Nachito González, para Víctor Medell, Saludos de Yemayá. Esta cumbia va llenada, abrota para gozar. Esta Vallenata. Chavales Mendoza. Y Pienso en San Cosme, la y en de Tascala, no, no, no, no, no. la calle de <risa> <Venga, San> de <Cordeón>. Tascala, <risa> la la calle de Chalco. la <risa> <Cumbia Prozosa. risa> hay gol sonido, mismo caliente un acordeón un acordeón, señores esa es la cumbia Vallenata Zapal sonido para hoy, la vida la cumbia buena, tiene un ritmo sin igual. La vida tiene la cumbia buena, yo un ritmo sin igual. Zapal sonido para, Warden Morales, a bailar, cuando invito a mí, esas soñadas, ponemos a bailar que es una cumbia Esto esta para Discos Alce un placer señor Discos Alce hola Chelsea de Tecapa El amigo Yeri Yair Gereto